una pequeña video para uh, intentar hacer entender este ejercicio porque aquí estos valores no son buenos ¿qué sabemos? sabemos que esto hay 71 alumnas um, 71% porque 71 sobre 100 por eso no vamos a um, calcular los, los por cientos que son los mismos. Tenemos que calcular con grados para hacer un ángulo. Y es decir que si es un círculo entero va a ser 360 grados. ¿Sí? Y hay una manera de hacer cuando tenemos cuatro números. Aquí 71, aquí 100, aquí 300. 60 ¿Y cómo vamos a, a calcular esto? Vamos a multiplicar estos dos cruzados Y dividir por esto Para uh, llegar aquí Es decir, aquí Tenemos que escribir 71 por 360 Dividido No sé Por 100 ¿Cuánto es? 71 por 300 son uh, 255,6 es decir más o menos esto me parece rajo porque no me parecía bueno esto. Pero sí, quizás uh, 256. Ahora vamos a hacer uh, un ángulo. Ok, podemos empezar uh, encontrando el centro. Y aquí un rayo. Y después tomando el transportador, que está aquí. Tenemos que hacer 256. Pero si vamos a hacer todo esto, vamos a tener ¿cuánto? 180. Es decir, que necesitamos hacer todo. 180 y después para llegar a 256, ¿cuánto queda? Queda setenta y seis, ¿sí? De, desde ciento uh, ochenta hasta hasta doscientos cincuenta seis. ¿Cuánto falta? Esto. Es decir, vamos a ir a setenta y seis. Escribir esto. Dejamos esto. Y podemos hacer un rayo. Es decir que aquí son las chicas que van a lo que se llama en Francia según General y Tecnología. Aquí son según profesional. Todas estas clases son en liceo y hay uh, un, um, una vía general y tecnología, una vía profesional y algunas otras cosas, ¿sí? Esto para según general y tecnológico. ¿Qué da esto? El 18. ¿Cuán, ¿Cómo vamos a calcular cuán, cuánto, cuántos grados son? Lo mismo. 18 está en relación con 100 y 360 grados. ¿Cuánto es aquí? Tenemos cuatro números para calcular cuál es el cuerpo. Vamos a multiplicar estos dos cruzados, dividir por esto y vamos a uh, encontrar esto. Es decir, vamos a escribir 10, uh, 18 por 360 y por 100. ¿Cuánto es y 48 es decir más o menos 65 grados sí es decir vamos a tomar el transportador aquí lo ponemos aquí para empezar de aquí y tenemos que ir hasta 65 65 cinco. un rayo, aquí, aquí son los chicos, las chicas que van en segundo, profesional. Y los otros números vamos a, a calcular de la mas, misma manera. Cada vez tenemos tres números y vamos a encontrar el cuarto, uh, multiplicando los cruzados, dividiendo, uh, por el, este tercero y para encontrar el cuarto, ¿sí? Esto es la orientación de las chicas. Esto es la... Um, las via, vías de orientación de los chicos. Tenemos que hacer lo mismo para los chicos, ¿sí? Bueno, buen trabajo.